Este es el somier articulado Somiflex A6 de Flex. En anchos 80, 90 o 105 se presentan con un único cuerpo. En este ancho 135 o en ancho 150, como veis, se presentan con dos cuerpos que pueden funcionar al unísono mediante un sincronizador y accionarse desde cualquiera de los dos mandos. El Somiflex A6 de Flex tiene una estructura de acero de 80 x 25 milímetros. Su altura total es de 37 centímetros y medio. Tiene cinco planos de articulación. 1, 2, 3, 4 y 5, Y su durabilidad está garantizada siempre que apoyemos sobre él colchones que se puedan articular. Sus láminas son de haya, contrachapadas, vaporizadas, hendidas y lacadas para protegerlas de humedades y tiene seis filas de láminas dobles con reguladores de firmeza, que acercándolos nos dan más flexión y alejándolos nos dan más firmeza, en zonas de cadera y lumbar. En caso de corte eléctrico, el motor devolvería los somieres a su posición totalmente horizontal. Mando, motor y somieres cumplen estrictamente las normativas europeas de seguridad si quieres puedes elegir también mando inalámbrico